Aprendiendo a usar Orquestram. ¿Para qué sirve la sección con mi nombre? En esta sección puedo ver mi foto, las cosas que me gustan y las que no, ver las medicinas que tomo y mis alergias. Para acceder pulso sobre el botón con mi nombre. Puedo ver toda mi información. Pulso la flecha atrás para volver a la pantalla de inicio.